¿Qué tranza hoy vamos a ver uno de los zapatos que he estado esperando años en conseguir ha salido varias veces al mercado pero esta es la primera vez que se me hace el Air Jordan 4 En celebración de los 30 años, esta silueta clásica ha regresado a su color original. Esta vez, este modelo fue reconstruido con las especificaciones del modelo de 1989, que consisten en tener el logo de Nike Air atrás, en el sockliner, en la suela y el Jumpman logo en la lengua. Todos estos detalles forman parte de la serie remaster de Jordan Brand que empezó en el 2005. Y esto fue en parte de que la gente empezó a pedir que este tipo de retros tuvieran mejores materiales, diferentes colores, más acolchonado pero que mantuvieran la silueta clásica de Jordan y la neta qué bueno que hicieron esos porque si ustedes tienen este release o lo vieron en la tienda se pueden dar cuenta de que les quedó de poca madre a comparaciones con otros releases yo en lo personal ya quiero que se acabe este video para ponérmelos y de jodido sacar el perro a pasear El año de jordan 4 y la verdad deberíamos de esperar que nike saque una multitud de colores con este modelo como lo ha hecho ya antes con el nike air jordan 3 y hasta con el 6 y ustedes qué creen que este reto le haga justicia a los originales ¿Qué colores esperan más de nike o la verdad ya se aburrieron que estén sacando lo mismo un año tras año déjenos saber en los comentarios bueno chavos gracias por ver el video. este por favor si tienen tiempo suscríbase al canal denos el like al video y ahí nos vemos en la próxima